otro cuarto sistema apetitivo, este sistema sería un sistema que eh, incrementaría eh, el deseo sexual, la atracción, ¿sí? Como la, lo que algunos llaman la química, ¿sí? cuando este sistema se activa o las personas o, o los objetos o los escenarios que hacen que este sistema se active, pues conllevarían a que necesariamente, a que con alta probabilidad las personas se sientan eh, ganas de eh, tener relaciones o encuentros de, de tipo sexual con otras personas o objetos o lo que sea, ¿sí? eh, A nivel de conductas, está relacionado con el cortejo, con la, con la cópula, con la dominancia y competencia sexual, ¿sí? Y a nivel de neurotransmisores, lo que vemos es un incremento enorme de... de, de de hormonas sexuales, principalmente de estrógenos, entonces, y de testosterona, principalmente testosterona. La testosterona sería como la más involucrada acá, ¿sí? tanto en hombres como en mujeres. Entonces, incrementos grandes de testosterona, de estrógenos, a, a, a, a, eh, promoverían el incremento del deseo sexual. ¿sí? Eh, también los nive incrementos niveles como de progesterona, vasopresina, dopamina, y una reducción un poco del sistema simpático no adrenérgico. Eh, Tiene que ver con, la, con más como... La actividad de algunas áreas hipotalámicas, como el área preóptica del hipotálamo, como algunos componentes de la sustancia grisperacoductal ventral y una desactivación de estructuras como la amígdala. ¿sí? Eh, vemos que las hormonas sexuales pues, tienen una influencia enorme, no solamente en el momento de crear el deseo sexual, sino también en modificar los patrones de fisiológicos y estructurales de, en diferentes momentos de la vida. Pre Prenatalmente vemos cómo la alta exposición y, y, y, eh, a estrógeno, a testosterona, pues favorece la masculinización del cerebro, teniendo áreas o, o circuitos cerebrales con una fisiología más tendiente hacia lo masculino, sí, sabemos es una, una dimensión de, de lo masculino y femenino, no, no una categorización, una categoría con dos polos. Eh, componentes, por ejemplo, también de exposición a, a, a testosterona y a eh, estrógenos durante la pubertad fortalecerían, pues, los componentes funcionales de este sistema, ¿sí?, y cambios a lo largo de la adultez, por ejemplo, con eh, el, el la, la pérdida de los óvulos, pues, también llevarían a, a modificaciones un poco en este sistema, ¿sí?, y eh, algunas de las áreas que son más sensibles a este tipo de, de, de, de, de, más relacionadas con este tipo de conductas sexualizadas, tenemos como el área preóptica, ¿sí? eh, eh, algunos componentes hipocampales y amigdalinos, ¿sí? y eh, el núcleo ventromedial del tálamo, el, el núcleo cama de la estrella terminal, ¿sí? Eh, aquí tenemos el núcleo arqueado, arcuado. bueno. Eh, hay varios modelos animales que tratan de entender cómo por ejemplo, el funcionamiento de este, de este núcleo dimórfico sexual en, que es del área preóptica y del ABPP, ¿sí? Eh, puede estar relacionado con las conductas sexuales y los patrones de deseo sexual de, eh, en hombres y mujeres o en animales, con ¿sí? algunos dimorfismos. ¿sí? Eh, lo único que ya, y lo que ya hemos hablado es que no podemos hablar de un cerebro completamente masculino, de un cerebro completamente femenino, lo que hablamos son como de una miscelánea de, de componentes cerebrales relacionados o dimórficos, en un continuo de lo más masculino a lo más femenino, donde la mayoría estarían como en puntos intermedios, ¿sí? eh, y esto es como la hipótesis del cerebro mosaico, no habría un cerebro de hombre, un cerebro de mujer, sino un cerebro mixto con patrones, con, con una curva, con curvas, la mayoría estarían como en los puntos intermedios, ¿no? y estar en cualquiera de los dos polos pues no sería sano. ¿Sí? Bueno, esto es un poquito lo del sistema de deseo sexual, entonces sería un sistema que se encarga de incentivar las conductas de búsqueda de encuentros sexuales y que, y que se va siendo modulado por diferentes factores hormonales, epigenéticos, conductuales, eh, sociales eh, y que va cambiando a lo largo de la vida. ¿no? Mm, bien, con eso terminamos nuestros cuatro sistemas apetitivos.